Ahora. Bueno, buenos, días, buenos días a todos y a, y a todas. Bienvenidos. ¿A qué día estamos? Ya, ya he perdido la cuenta de, de, de los días. 17, abril. 17 de abril de 2020 y tenemos de nuevo la, la segunda parte de nuestro curso de SPSS con con Cristian, que sabéis que el otro día nos hizo una introducción general, que tuvo bastante éxito y hoy también está teniendo bastante éxito, Cristian. Yo creo que va a explicar hoy, bueno, aquí, creo que no, iba a centrarte sobre todo en análisis específico, ¿no? en análisis de ANOVA, lo has comentado, ¿no? No, el ANOVA en la semana que viene, en el curso de ANOVA. O, eh, hoy, es más, pues, ¿cómo realizar gráfico? el La semana que viene tenemos curso de ANOVA, lo tenemos fichado en sí. ese curso. Sí, el día 24, a las 12 si no tengo mal apuntado. A ver, lo voy a ver pues yo no... Tengo ya un lío yo también con las cosas, vamos a ver. Sí, a ver hoy cómo... lo que veremos es, pues, los análisis estadísticos más habituales con SPSS, mostraremos cómo saca ah, la ve, SPSS ¿no? las tablas, comentaremos un poco los resultados por encima y ya la semana que viene nos metemos de lleno en el Anova, tanto aplicación Entonces, como no, en no, SPSS va... como con R. Nos va a ser un, un, un maratón de... Sí, bueno, de a ver. <ríe> Bueno, está, está estupendo porque además además veo que, que despierta mucho interés. A mí ese PCS fue un programa que yo utilicé cuando, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y he hecho algunos artículos con, con este software y creo que va a estar bastante útil y creo que, no lo sé, pero el último año me consta que ha mejorado bastante, ¿no? Sobre todo la, la incorporación de los métodos, nuevas técnicas y todo esto, ¿no, Cristian? Sí, bueno, han ampliado un poco el rango, han solucionado algunos problemas que tenía. Y bueno, y sobre todo, como comenté el otro día, pues su principal ventaja es el, el interfaz que tiene, ¿no? Que no necesita tener sí. conocimientos de programación y de estadística para sacar análisis sí. o registrar. Aquí podemos invitado pues, si un día a... Hemos invitado un día a, a Pedro y a hacer un debate, a Pedro, a, a los dos Pedro, a Pedro Ángel Castillo y, y a Rocía, sí, y hacer un debate sobre qué es mejor si, lo, si los paquetes de software de estadísticos, SPSS, más o, o, o, o R Studio, porque yo, yo estoy siempre utilizo R Studio, pero cada vez que voy a hacer algún R Studio tardo más horas en aprender a hacerlo que en investigar. Dani, te pierdo. Y a veces bastante, ¡Te pierdo, bastante, Dani. Que, no, bueno, yo no que, te, que, nada, te voy a dar paso. Dani, te perdí. no te escucho. No sé si es, soy solo yo o... Pero te veo cortado y no te escucho. No te escucho. Yo te escucho, empieza. Ya, empiezo yo entonces ya, ¿no? Sí, vale, perfecto. Vale. Vale, pues entonces, bueno, tomo yo los, los mandos y veo que no hay problema. ¿Se me escucha mí o no se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues entonces, vale. Pues, como decía, pues, bueno, vamos a empezar la segunda parte, ¿no? Del curso de SPSS. Eh, en primer lugar, voy a mandar, ¿vale? Como la semana pasada, el, la presentación, ¿vale? Os borrador que he preparado para que podáis seguir eh, la clase, ¿de acuerdo? Y también voy a mandar el el fichero de datos con el que vamos a trabajar, ¿vale? Eh, a ver si lo encuentro por aquí, o lo paso por el grupo de Telegram. Datos, eh, parte 2. Ahí ya va el, el PDF, ¿de acuerdo? Y voy a mandar ahora mismo el fichero de, eh, de datos. Datos, parte 2. ¿Vale? Ahí está, ya tenéis los dos ficheros en el grupo de Telegram, ¿De acuerdo? Eh, descargar el, sobre todo el fichero de, de los datos, ¿vale? Para poder abrirlo en, en el programa, ¿vale? En SPSS. Entonces, bueno, voy a decirlo esto por aquí. Y voy a dejar de mostrar la... Perdón, voy a desconectar la, la, la cámara, ¿de acuerdo? Y eh, voy a mostrar mi pantalla para que no haya problemas de, de conexión. Entonces, desconecto la, la cámara, ya creo que no se me ve, y voy a, a mostrar mi pantalla, ¿de acuerdo? Todas es las pantallas... Compartimos. Entonces, bueno, si, mmm, si me podéis decir si, si. A ver, si veis mi pantalla. Sí. Sí, sí se ve, ¿no? Oye, Cristian, ¿me escucha? Bueno. ¿Me escucha? Sí, yo sí. Sí, Dani. Mira, eh, un comentario solo. Para cambiar la pantalla y que se vea solo la presentación, en la zona inferior derecha tiene tres puntitos, ¿vale? Sí. Entonces, pincha ahí, dale ahí a cambiar diseño. Cambiar diseño. Y ponlo en foco, ¿vale? De acuerdo. Ahí. No, mejor, ¿no? ahí mejor, ¿vale? Dale, así no se ve la cámara de los compañeros. Muchas gracias. Venga, Dani. Perfecto, gracias. Sí. Muy bien, pues, bueno. Eh, vámonos ya al fichero de, ¿vale? A, a SPSS, ¿vale? Yo ya tengo aquí el fichero abierto, ¿de acuerdo? Voy a dar un par de minutos para que todo el mundo... Eh, se descargue el fichero y lo vaya abriendo, porque tarda un poco en abrirse. Pero bueno, voy comentando de que, bueno, este fichero eh, me inventé yo esta semana, ¿vale? No, no he sacado de, ningún, de, de ninguna base de datos ni nada por el estilo. Y bueno, he creado una, una base de datos pues con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 variables, ¿vale? Eh, bueno, en realidad son 11, ¿vale? Porque la primera, como comentamos la semana pasada, el identificador, el orden de registro de las distintas observaciones, ¿vale? Por si hacemos alguna transformación que podamos que podamos volver a nuestro fichero de datos original, ¿de acuerdo? Y eh, tenemos un total de eh, 250 observaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un fichero de datos relativamente eh, grande, ¿vale? Entonces, bueno, eh, la, la variable que he definido, ¿vale? Pues es la edad del individuo, ¿de acuerdo? El sexo, la altura eh, en metros, ¿vale? Como podéis ver ahí, altura del paciente en metros. Luego está el, el peso del paciente, ¿vale? O del individuo en kilogramos. El la índice de masa corporal, ¿vale? Luego la clasificación que hace la, la OMS, ¿vale? Del, del, del IMC, ¿vale? Que también lo vimos la semana pasada en la creación del fichero de datos. ¿vale? Y luego he definido eh, dos variables eh, dicotómicas, perdón. Una es si hace actividad física o no el individuo y la otra es si presenta o no eh, diabetes. Y luego finalmente he creado dos variables, ¿vale? Que representan la presión eh, sistólica antes de la operación y después de la eh, operación. ¿vale? He creado estas variables para poder eh, realizar los distintos análisis que tengo previstos, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada deciros que eh, los datos han sido simulados, ¿vale? Entonces puede ser que eh, los respectivo análisis que vayamos realizando pues no tenga sentido, ¿vale? O por ejemplo, podemos ver aquí que el individuo 19, ¿vale? Pues mide 1.53 y pesa 109 kilos, ¿vale? Entonces puede darse, pero que no es lo, no es lo habitual, ¿vale? Y eso es, se debe a que los datos han sido simulados en todas las columnas, ¿vale? Entonces podemos encontrar cosas que eh, en principio carezcan de sentido. Entonces, bueno, me imagino que ya todo el mundo tendrá el fichero de ese de SPSS abierto, ¿vale? Entonces vamos a a empezar, ¿vale? Entonces, bueno, como tenéis ahí en el guión, pues lo primero que vamos a ver es cómo sacar eh, gráficos con SPSS, ¿vale? Entonces, para ello habría que irse a la barra de menú, ¿vale? eh, aquí, y pinchamos en cuadro de diálogos antiguos, ¿vale? Y ahí se abre ya en las distintas opciones que eh, tiene implementada SPSS, ¿vale? Entonces, bueno, lo más habitual pues, suele ser el diagrama de barra y el diagrama circular para variables eh, discretas o cualitativas, ¿vale? Luego, el histograma para variables eh, continuas. Y luego está el gráfico de dispersión, o la nube de puntos, ¿vale? Para eh, comparar dos eh, variables, ¿vale? Para ver, un, esto es un gráfico bidimensional. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, pinchamos en el gráfico de barra, ¿vale? No voy a. Explicarlo todo, simplemente voy a hacer un ejemplo con el diagrama de barra y, y con el diagrama de dispersión, ¿vale? Y el resto, pues, más o menos eh, del mismo estilo. Entonces, bueno, si pinchamos en el gráfico de barra, ¿vale? Se nos abre este cuadro, ¿vale? Que Donde nos dicen las distintas opciones que podemos eh, seleccionar, ¿vale? El gráfico simple, ¿vale? Simplemente en función de una variable... Y luego está el gráfico agrupada y aplicada, ¿vale? Es decir, eh, estudiamos una variable en función de otra variable. Por ejemplo, en función del sexo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pinchemos ahí para tener un gráfico más amplio, ¿vale? Y le damos a definir. Y ahí ya se nos abre o se nos debe abrir eh, esta ventanita, ¿vale? Entonces, voy a ampliar la ventana para que se vea bien. Bueno, aquí al lado izquierdo pues, aparece nuestras variables que tenemos en el fichero de datos, ¿vale? Y eh, aquí en eje de categoría metemos la variable que queremos eh, representar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a, a representar la clasificación del IMC según la OMS, ¿vale? Entonces, la metemos ahí en ese eje, ¿de acuerdo? Recuerdo que para pasar de un lado a otro podemos utilizarlo haciendo doble clic o utilizando el botón de la flecha, ¿de acuerdo? Y luego vamos a definir eh, cada modalidad de esta variable eh, en función del sexo, ¿vale? Por ejemplo, entonces metemos un sexo Aquí en definir grupo por, y ahí eh, aparece, o aparecerá eh, eh, posteriormente en la clasificación de IMC, y cada categoría divide a su vez por el sexo, ¿vale? Del, del, del individuo. Y luego, pues aquí, eh, en la parte superior, pues podemos indicar eh, si queremos que la barra represente pues, el número de casos, el porcentaje de casos, eh, etc. Y aquí, eh, el, estas dos opciones, ¿vale? Es para generar un panel de gráficos. Eh, de gráficos pequeños según variables filas y columnas, ¿vale? eso ahí ya no voy a entrar ahí, ¿vale? Para no extendernos mucho, porque qu quiero ver muchas cosas y si no, no nos da tiempo, ¿vale? Y luego, pues en título, pues podemos definir distintas eh, líneas ¿vale? eh, para verlo. Por ejemplo, título línea 1, ¿vale? Para ver dónde lo coloca exactamente SPSS, luego título, línea 2, luego subtítulo. Luego, este notante luego se podrá modificar, ¿vale? la edición que tiene ese PSS. Y luego, pues, nota al pie línea 1 y nota al pie línea 2, ¿de acuerdo? Entonces, si le damos a continuar, eh, en opciones, pues... Si queremos que nos muestre la, la barra del error, ¿de acuerdo? Pero bueno, para el gráfico sencillo, con lo que hemos tenido ahí, pues es suficiente. Entonces, si le damos a aceptar, ¿Vale? vemos que en el visor de SPSS, ¿vale? En la otra ventana del programa, ya se nos genera automáticamente eh, nuestro gráfico, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ver que tenemos aquí eh, la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Y en el eje de la X, pues, tenemos la variable clasificación del IMC, según la OMS, que cada modalidad, a su vez, ha sido dividida en función del, del sexo, ¿de acuerdo? Y, bueno, y aquí vemos cómo eh, o dónde... Eh, introduce, ¿vale? SPSS, las distintas líneas que hemos definido en el botón título, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vemos que sacar un gráfico con un SPSS es relativamente sencillo, ¿vale? Y vemos ahora cómo podemos eh, editar, ¿vale? O adaptarlo a nuestro gusto el, el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, eh, pinchamos con el botón derecho eh, encima del gráfico, ¿de acuerdo? Y le damos a editar contenido, ¿vale? En otra ventana. Entonces, cuando pinchamos ahí, si no abre eh, otra ventanita, ¿de acuerdo? Donde ya ahí podemos eh, cambiar o modificar nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, si queremos cambiar eh, el color de la barra, ¿vale? Pues, pues haciendo un doble clic, ¿vale? Pues ya nos aparece, a ver si lo veo, relleno y Borde, ¿vale? Podemos cambiar el color del, de la barra. Eh, si queremos meterle algún estilo. A, a lo que el, el, la, al borde, ¿vale? Si queremos cambiar el tamaño, las opciones de la, de la barra, ¿de acuerdo? También aquí podemos eh, indicar, ¿vale? Que nos parezca el recuento, ¿de acuerdo? O el porcentaje, si hubiéramos seleccionado que la, la barra representase el porcentaje de casos, eh, etcétera, ¿vale? Entonces simplemente puedes jugar un poquito con las opciones que tiene el el programa, ¿vale? Y que cada uno eh, lo adapte a su manera, ¿verdad? Entonces, una vez que ya hemos adaptado el gráfico, también podemos cambiar el, el, el color del fondo, ¿vale? No sé si se aprecia ahí la cámara, pero cuando pincho a las barras, ilumina la barra, ¿vale? Si hago un doble clic, se ilumina, se abre la, este mensaje, ¿vale? Y lo mismo con el fondo, ¿vale? Si pincho en el fondo, se ilumina en, con un borde así amarillo claro el... El, el recuadro, ¿vale? Si hacemos doble clic, pues también podemos cambiar eh, el color, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le pongo en color naranja, pues me lo cambia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como decía, pues esto es ya que cada uno eh, lo adapte a su manera, ¿vale? Que cada uno eh, biche un poquito. Y una vez que ya hayamos terminado de... Bueno, también podemos aquí hacer doble clic en la... A ver, ¿Vale? En, en, la, en, la, en la barra de texto, ¿vale? Y cambiar... Cuesta un poquito de trabajo, ¿vale? Pero podemos... Cambiar también aquí el nombre que hemos chinado antes, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y bueno, una vez que hayamos terminado de modificar nuestro gráfico, pues si cerramos, pues ya aquí en el visor de SPSS, pues aparece nuestro gráfico eh, modificado. Bien, eh, este gráfico, pues bueno, puede ser eh, guardado, ¿vale? Dándole aquí al botón exportar. O puede ser copiado y llevándolo pues a nuestro fichero Word para elaborar nuestro informe. ¿vale? Entonces, por ejemplo, le doy aquí a copiar y en el fichero Word le doy a pegar. Y ahí ya tengo en el informe pues eh, el gráfico. ¿vale? Entonces aquí ya pues simplemente pues, laboro lo que quiero poner, ¿no? Pues mi primer gráfico. Gráfico en SPSS, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya haríamos el, los, los comentarios, etc. ¿vale? Entonces, bueno, como, como, como decía, pues bueno, eh, realizar un, un gráfico en SPSS es pues, bastante eh, sencillo. Luego, eh, para ver otro ejemplo, pues podemos meternos, en, de nuevo, ¿no? en gráfico, cuadro de diálogo antiguo, eh, dispersión y de punto, ¿vale? Aquí nos no muestra también las distintas opciones que tiene SPSS implementada, ¿vale? Y pinchamos en dispersión simple, ¿vale? El, el más sencillito. Este gráfico, pues, bueno, es muy... se utiliza mucho, sobre todo luego para, por ejemplo, ver si, eh, si la relación entre las variables, pues, tiene una relación lineal o una relación curvilínea, ¿vale? Etcétera. Entonces, bueno, para... como ejemplo, pues, metamos el peso en el eje de la X, ¿de acuerdo? Y el índice de masa corporal en el eje de la I, e, ¿vale? Y luego las opciones del título, pues lo mismo, ¿vale? Sería que cada uno, en la cuestión de que cada uno eh, establezca el, el título o la nota al pie que cada uno considere eh, oportuno. Entonces, si le damos a aceptar, ¿vale? Vemos que nos muestra de manera automática también el gráfico, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo lo podríamos modificar dándole a botón derecho de editar contenido, ¿de acuerdo? Y... Eh, y aquí ya podemos, de nuevo, pues, cambiar el color de los puntos, cambiar el fondo, etc. ¿vale? Luego también aquí, eh, en este gráfico, por ejemplo, si pinchamos en este cuadradito de aquí, vale que parece como una mirilla eh, telescópica, pues podemos identificar a qué observación corresponde cada individuo. ¿vale? Por ejemplo, eh, esa observación corresponde con el individuo 139. ¿vale? Entonces, es una manera también de identificar... Eh, eh, valores que pueden tener un comportamiento diferente eh, al resto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cerrado y ya tendremos nuestros gráficos también ahí generado que podremos también eh, pasarlos eh, a nuestro informe. Y bueno, y yo creo que ya con esto con, con gráficos tampoco me voy a extender mucho más porque tampoco tiene da mucho da para más. Y, y estamos al siguiente eh, módulo, ¿de ¿no? acuerdo? Eh, lo siguiente que vamos a ver va a ser cómo eh, generar eh, tabla de frecuencia y eh, algunas de las medidas descriptivas eh, que se suelen utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso eh, habría que irse al módulo eh, analizar, ¿de acuerdo? Estadísticos descriptivos y pincharíamos en frecuencia, ¿vale? Entonces, si hacemos ese, ese recorrido pues, se nos abre esta ventana que eh, tenemos por aquí. Entonces, de nuevo, como siempre, en el SPSS, a la izquierda aparecen todas las variables de nuestro estudio, ¿vale? Y a la derecha eh, iremos introduciendo las distintas variables que queremos, eh, pues, hacer un estudio de ellas, ¿de acuerdo? Aquí, en la parte inferior, no aparece, si queremos que aparezca, la tabla de frecuencia de todas las variables que vayamos indicando en el cajetín de la derecha, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues, metamos el el sexo, ¿vale?, del, del, del individuo y, por ejemplo, el peso, ¿vale? Bueno, esto lo podéis hacer una de una o podéis poner varias a la vez, ¿vale? Luego, en el botón estadístico, ¿vale?, pues ahí es donde vamos a seleccionar todas las medidas eh, descriptivas que queremos que nos muestre ese pcc, ¿vale? Por ejemplo, pues la media, ¿de acuerdo? Luego los cuartiles. Luego, si queremos sacar, por ejemplo, el percentil 90, pues pinchamos un percentiles y se ilumina toda esta zona, ¿vale? Y Aquí incluiríamos percentil 90, ¿vale? Y le damos a añadir. Y ya tenemos indicado para que también nos muestre el percentil 90. Y luego, por ejemplo, también podemos que nos muestre eh, las varianzas, ¿de acuerdo? Eh, este botón de aquí, ¿vale? Eh, donde los valores son puntos medio de grupo, ¿vale? Habría que seleccionarlo cuando los datos de cada individuo fuesen en realidad las marcas de clase del intervalo al que pertenece eh, dicho eh, individuo. ¿vale? En este caso, como no es el caso, pues eh, no, no lo seleccionamos. O sea, le damos a continuar. Bueno, el botón gráfico no lo explica porque, bueno, eh, mi consejo es que para utilizar eh, o para sacar gráficos lo hagáis de la manera que hemos visto anteriormente. Y luego en formato, pues bueno, eh, que ordene el valor de la tabla, ¿no? Pues de forma ascendente o descendente. Luego aquí variables múltiples, las dos opciones que, que aparece, la primera es que, eh, por ejemplo, eh, el comprar variable lo que, lo que nos quiere decir es que va a sacar una tabla para las dos variables, es decir, nos va a mostrar eh, la media del peso y de la altura en la misma tabla, pero si pincháramos en no realizar resultados según variables, ¿vale? nos sacaría una tabla por variable, ¿vale? no, no, no la haría de manera conjunta. Y luego por último, eh, este botón, ¿de acuerdo? Eh, sería para que no nos mostrara eh, tabla de frecuencia cuyas eh, modalidades superen un número fijado eh, de antemano, ¿vale? Por ejemplo, imagina que el peso, con, por su naturaleza, por la tabla de frecuencia que nos va a mostrar, pues va a tener muchas filas, ¿vale? Entonces, eh, dándole a este botón, ¿vale? Y fijando el número de, de categorías, pues eh, nos limería toda aquella... Eh, Tala de frecuencia eh, cuya variable tenga un número alto de eh, modalidades, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, no lo vamos a tocar, ¿vale? Y, y bueno, y botones de estilo y, y simulamuestreo no son eh, importantes en este nivel. Entonces, bueno, si le damos a aceptar, ¿vale? De nuevo, nuestro visor de datos, pues, nos muestra eh, los resultados que le hemos eh, pedido, ¿vale? Entonces, en un primer... Eh, en la primera tabla nos muestra la distintas medidas descriptivas que hemos señalado, ¿vale? Eh, nos está diciendo que hay 250 eh, individuos, ¿vale? Y que para ambas variables no tenemos ningún valor eh, perdido. ¿eh? Es decir, con la misma información de los 250 eh, individuos, ¿vale? Y luego abajo nos aparece la media, la varianza y los percentiles que la hemos eh, indicado. Eh, deciros que... Eh, nos muestra la media, la varianza y los percentiles de real exceso, es porque eh, recuerdo que para definir eh, variables eh, cualitativas con pocas modalidades, ¿de acuerdo? La hemos definido eh, con el estilo numérico, ¿vale? Asignándole uno a los hombres y dos a las mujeres. Y por eso ese PSS no muestra su media y su varianza, ¿vale? Pero no tendría sentido eh, interpretar estos datos, ¿de acuerdo? Y, y en cambio si lo tiene para la el del peso, ¿no? Que por ejemplo estamos viendo que el peso en eh, medio de los individuos, ¿vale? He eh, observado pues 79,50 eh, kilogramos, ¿vale? Con su varianza y eh, los percentiles, ¿vale? Por ejemplo el percentil 25 nos dice que el 25% eh, de los individuos eh, observados pues tiene un, un peso eh, inferior o igual a 66,25 kilogramos, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con el resto de eh, medidas, ¿vale? Y eh, más abajo, ¿vale? Ya vemos el, la tabla de frecuencia para las dos variables que hemos eh, definido. Entonces, en un primer lugar vemos aquí la del sexo del paciente, ¿vale? Vemos que en total es 115 eh, hombres y 135 eh, mujeres. Y más abajo aparece la tabla de frecuencia de la variable sexo del paciente. ¿eh? Veis que esta tabla, pues, es muy larga, ¿vale? Entonces, pues quizás no haya sido o no sería... Eh, o, o el usuario no quiere sacarla, ¿vale? Entonces pues, podríamos haberla suprimido con el botón que he comentado eh, anteriormente, ¿vale? Ahora, ¿qué significa cada una de estas columnas que aparece aquí, vale? Entonces, bueno, la primera columna, bueno, tenéis aquí eh, las distintas modalidades, ¿vale? De la variable, de, en este caso el peso del paciente, y aquí la del sexo, ¿vale? Hombre y mujer, y a continuación aparece frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y porcentaje eh, acumulado, ¿vale? Eh, frecuencia, eh, la frecuencia absoluta, ¿vale? me está indicando cuántos individuos eh, del fichero de datos tiene esa, ¿vale? por ejemplo eh, hay un individuo que pesa 50 kilos o hay 115 eh, individuos que son hombres ¿vale? Eh, las siguientes dos columnas, porcentaje y porcentaje válido, en este caso eh, son iguales porque no tenemos valores eh, perdidos, ¿vale? podéis ver por aquí que en todos ellos Conocemos eh, la información, ¿vale? No hay ningún valor que nos falte. Entonces, por ese por ese motivo, estas dos columnas son iguales. En caso de que hubiera algún valor perdido, ¿vale? Estas columnas serían diferentes. Porcentaje eh, tiene en cuenta tanto los eh, lo valores eh, válidos como los valores eh, perdidos, ¿vale? En cambio, porcentaje válidos solo tiene en cuenta o, o hace el porcentaje en función de los valores válidos estoy en un curso online. Bueno, hay un micrófono por ahí abierto. Por favor, cerrarlo. Gracias. Vale, Entonces, esa es la diferencia entre porcentaje y porcentaje válido. ¿vale? Porcentaje tiene en cuenta a todo el, el fichero, ¿vale? Y porcentaje válido solo tiene en cuenta al número de, eh, de valores eh, válidos, ¿vale? Y luego, porcentaje acumulado lo hace en función de la columna porcentaje válido, ¿vale? Y simplemente, pues el 0,4, el 0,8, ¿vale? Lo va sumando de esta eh, columna, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, nos están diciendo que el, el, el 1,2% de la población, ¿vale? Tiene un peso eh, igual a 52,50 kilogramos, ¿vale? Y este 3,6%, eh, ¿vale? Eh, nos está diciendo que el 3,6% de la población, pues tiene eh, un peso... Eh, Igual inferior a 51,75 eh, kilogramos. De acuerdo. Y eh, bueno, y es con eso. Ya con eso ya terminamos. Vale. Y eh, también pues, la tabla la podemos eh, editar o pasarla al, a nuestro informe de Word. Vale, para editarla, pues lo podemos hacer en botón derecho, ¿vale? Editar en, con, editar contenido, ¿vale? Y pinchamos, por ejemplo, en otra ventana. Vale, yo es mi consejo. Y en otra ventana, pues. Ya eh, aquí, pues, bueno, podemos hacer... Si, por ejemplo, queremos que nos muestre en vez de cuatro decimales o dos decimales, ¿vale? Pues hacemos un botón una la celda que queremos que nos muestre eh, menos número de decimales, ¿vale? Botón derecho y le damos a propiedades de eh, casilla, ¿vale? Y aquí, en valor de formato, pues, le decimos que en vez de que sea cuatro decimales, solo nos muestre dos decimales. Le damos a aceptar, ¿vale? Y ya automáticamente no aparece... El número con dos decimales, ¿vale? Luego, en cambio, si le damos a propiedades de la tabla, ¿de acuerdo? Pues aquí ya podemos cambiar el formato, ¿vale? Es decir, eh, el tipo de letras, el tamaño, ¿vale? El, el, el tipo de, de borde, etcétera, ¿vale? No obstante, esto lo podemos hacer directamente de, en Word, ¿vale? Como, como lo he a mostrar ahora, si ahora lo cerramos, ¿vale? Le damos botón derecho, copiar, ¿vale? Y nos vamos... A nuestro informe de Word, si le damos al botón derecho y lo copiamos en formato de origen, ¿vale? en formato tabla, pues aquí también ya podemos eh, diseñar o arreglar la tabla, ¿vale? que tenemos más, eh, más costumbre a modificar tabla en Word que en el programa. ¿vale? Entonces, pues aquí ya también podemos modificar eh, el formato de la tabla. ¿De acuerdo? Y bueno, y con esto terminamos eh, este módulo de tabla de frecuencias y eh, medidas eh, descriptivas. Eh, a continuación, vale, eh, vamos a pasar al módulo de regresión eh, lineal simple y correlación, ¿vale? Esta técnica estadística, pues, nos mide si hay relación entre dos variables eh, continuas, de acuerdo, y nos permite hacer predicciones. Eh, dura en función de la eh, otra, ¿vale? Entonces, para realizar eh, la regresión línea simple, ¿vale? Habría que irse al módulo eh, analizar, ¿de acuerdo? Eh, el módulo regresión y pinchamos en eh, lineal, ¿vale? Entonces, bueno, eh, si pinchamos, bueno, aquí en este mezcla con mi línea, ¿vale? No voy a entrar, ¿vale? Pero tenemos otro tipo de también de de modelos, ¿vale? Si es el, el, el modelo exponencial, el logarítmico, etcétera, ¿vale? Pero, como esto es un curso introductorio al SPSS, ¿vale? Tampoco quería meterme en modelos muy complejos, ¿vale? Entonces, model, eh, analizar, regresión y eh, lineales, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, pues aquí a la izquierda aparecen las distintas variables y a la derecha la variable que queramos estudiar, ¿vale? Entonces, como modo de ejemplo, eh, vamos a estudiar el IMC en función del peso, ¿vale? Entonces... En variable dependientes, ¿vale? O variables de respuesta, metemos en variables índice, sí, índice de masa corporal, ¿vale? Y en variable independientes, o variable explicativa, la variable, eh, peso, ¿vale? Esto lo dejamos por defecto, ¿vale? Eh, en intro, ¿vale? Eh, aquí lo que pasa es que lo que nos estaría diciendo es, si, por ejemplo, metemos aquí más variable explicativa, ¿vale? Pues podemos hacer el eh, modelo de selección Steve Way o Backward o Forward, ¿vale? De manera que en función a un criterio estadístico, pues no elimine eh, variables o la introduzca en, en función si representa o más eh, o aplica más porcentaje de variabilidad en el modelo, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, como esto es un modelo simple, pues simplemente lo dejamos en intro y metemos variables dependientes, variables eh, de respuesta y aquí la variable explicativa o independientes, ¿de acuerdo? Luego en estadístico, pues. Eh, bueno, pues podemos eh, que nos parezca estimaciones, ¿vale? Y el intervalo de confianza de cada una de esas estimaciones, ¿vale? Es justo el modelo, bueno, lo voy a, a quitar, ¿vale? Para, tampoco, para que no nos muestre demasiadas eh, opciones, ¿de acuerdo? Le damos, bueno, le la tabla descriptivo, ¿vale? Para que nos muestre un estudio descriptivo de las medidas que le hemos seleccionado. Le damos continuar. Luego en el botón guardar, eh, pues podemos que nos el guarde los valores eh, pronosticados y los residuos, ¿de acuerdo? que eso eh, Ahora veremos que SPSS crea a continuación de nuestro fichero de datos dos nuevas columnas, ¿vale? Le decimos que no incluye la matriz de covarianza le damos a continuar. Y luego, eh, en opciones, pues, eh, aquí aparece el botón de incluir la constante, ¿vale? Aquí ya, dependiendo del tipo de estudio, pues, eh, puede ser conveniente quitar la constante en la recta o no, ¿vale? Le Damos a continuar. Y si le damos eh, a aceptar, ahí ya tenemos el, el estudio que hace SPSS, ¿vale? Entonces, bueno, en, un primer, eh, en una primera tabla nos muestra eh, la media y la edición típica de cada una de las dos variables eh, involucradas ¿vale? en el estudio, ¿vale? Y el, el número de observación de cada una de ellas. Luego, en una segunda eh, tabla aparece eh, el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? este numerito que aparece aquí, ¿vale? Este, este, eh, aquí tenemos 0,819, ¿vale? Recuerdo que el coeficiente de correlación de piso es un número comprendido entre menos 1 y 1, ¿vale? Que nos está indicando el sentido de asociación entre las dos variables, ¿vale? Positivo, si es dirección o directa, si el valor es positivo, y, y eh, inversa si el número es negativo, ¿vale? Y además nos está diciendo también cua, eh, el grado de de asociación entre eh, esas dos variables, ¿vale? Si es débil, si es moderada, si es fuerte, eh, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que el coeficiente de correlación de piso, pues, nos bueno, está diciendo que es 0,819, ¿vale? Entonces, la, es una relación eh, directa, ¿vale? Es decir, cuando aumenta la valores de una variable, aumenta también los valores de la otra variable y podemos decir que, bueno, que la asociación entre las dos variables eh, es moderada. Y luego, aquí abajo, ¿vale? Este numerito de aquí, sería el valor del, del p-valor, ¿vale? Del contraste de ver si este valor de x se puede considerar igual a cero o no, ¿vale? En este caso, como el p-valor es prácticamente nulo, ¿vale? Es menor que el nivel de significación habitual, alfa 0,05, por lo tanto, eh, rechazaríamos la hipótesis nula, que sería que este valor eh, fuese igual a cero, y por tanto, eh, concluimos de que este número es diferente a cero, y por tanto, existe asociación entre el índice de masa corporal y el peso del eh, paciente, ¿vale? Voy un poquito rápido, pero no obstante, eh, ahí en el PDF que os he pasado viene un poquito eh, explicado lo que hace eh, el modelo, ¿vale? O Entonces, sea, echen un vistazo, ¿vale? Si no, luego en el turno de preguntas me preguntáis si no lo entendéis bien, ¿vale? Y luego, eh, finalmente, ¿vale? Aquí tenemos eh, la tabla de coeficiente, ¿vale? Los valores... Eh, estimado de nuestra recta de eh, regresión, ¿vale? Eh, los valores estimados aparecen aquí, ¿vale? En, este, en esta primera eh, columna, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, eh, la ecuación de nuestra, nuestra recta sería eh, i igual a menos 3,227 ¿eh? más 0,361 eh, por x, ¿vale? En este caso, aquí la variable eh, peso, ¿vale? Y la variable y sería el índice de masa eh, corporal. ¿Vale? Entonces, bueno, nos está indicando, ahí con eso estimáis ya las rectas de eh, regresión para estas dos eh, variables. Y luego, es interesante, eh, estas dos columnas, ¿vale? Que nos están haciendo el contraste de si podemos considerar que estos dos valores sean igual a cero o no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siguiendo la misma tónica, fijándonos en la columna del p valor, ¿vale? En el sig-punto, ¿vale? Para el contraste de si la constante se puede considerar igual a cero o no, ¿vale? Como el p-valor, de nuevo, es menor que alfa, 0,05, ¿vale? Pues rechazaríamos de que este valor eh, sea nulo, ¿vale? Y por lo tanto tiene sentido incluir la constante en la ecuación, ¿vale? Y eh, este de aquí eh, nos estaría haciendo el test de la independencia basado en la pendiente, ¿vale? Entonces, una vez más, como. El p valor es más pequeño que el nivel de significación habitual alfa 0,05, ¿vale? Este valor es distinto de cero y por lo tanto es otra manera de decirnos que hay asociación entre la variable peso del paciente e índice de masa eh, corporal. ¿vale? Tened en cuenta que este lo que concluy concluyamos en esta fila, ¿vale? debe ser. Eh, lo mismo que lo que hemos concluido en eh, esto de aquí, ¿vale? Porque ambos test nos están diciendo si son test, eh, se nos están diciendo si la variable peso del paciente es eh, independiente o no de eh, el índice, ¿vale? Si hay asociación o no. Entonces hemos concluido que sí hay asociación entre las dos eh, variables, ¿de acuerdo? Y por último, pues bueno, aquí nos muestra eh, una tabla, ¿vale? De que tabla... no especie es la llama estadística de residuos, ¿vale? Y nos está apareciendo ahí el valor de los residuos, el más pequeño y el más grande, el valor predicho, el más pequeño y más grande, etcétera, ¿vale? Pero como he comentado, cuando hab, hayáis seleccionado el apartado eh, mostrar los valores pronosticados y los residuos, ¿vale? Veis que nuestro fichero datos eh, original se ha creado, al final, dos nuevas columnas, ¿vale? Que representan el valor... Eh, pronosticado y el residuo ¿vale? El valor pronosticado sería de sustituir eh, el valor observado en la recta de residuo estimada ¿vale? Y el residuo sería el valor observado menos el valor eh, predicho ¿de acuerdo? Sería el, el, el, el del primer individuo pues sería eh, el 3679 menos 27,4807 ¿vale? Y eso daría el valor del residuo Y el valor predicho sería de sustituir 85 es la recta de erección eh, estimada, ¿vale? El menos 0,227 más 0,361 por el 85, ¿vale? Y eso nos daría el valor eh, predicho, ¿vale? Y eh, con eso, pues, eh, quedaría resuelto el tema de la eh, erección, ¿vale? decir que, bueno, que el tema que el modelo de regresión pues eh, sigue una serie de condiciones ¿vale? que tenéis que verificar eh, privadamente, como puede ser la normalidad, que las versiones sean independientes, que no haya relación crubilínea, ¿vale? Y luego también el, el, el, el supuesto de homogeneidad, ¿de acuerdo? O sea, bueno, esto también haría, haría falta eh, comprobarlo, ¿vale? Pero bueno, por falta de tiempo no me puedo parar también a comprobar todos los supuestos de cada uno de los modelos, ¿vale? Eh, bueno, eh, resuelto el tema de la regresión lineal eh, simple y la correlación, ¿vale? Pasamos a ya inferencia, ¿vale? A los contraste de eh, hipótesis para una muestra y para dos muestras independientes y para dos muestras eh, apareadas. ¿vale? Veamos en primer lugar el contraste de hipótesis para una muestra tenéis por ahí, ahí un micro eh, encendido, ¿vale? Que creo que se está colapsando con mi voz y no estáis dejando a los compañeros seguir el curso. Entonces, por favor, apagad el micro. Bueno, entonces, como decía, vamos a continuar eh, con los contrastes y hipótesis, ¿vale? En este caso, para una muestra. Entonces, para ello, habría que irse a la barra de menú a analizar. Eh, Nos iríamos a comparar media, ¿Vale? Y pincharíamos en prueba T para una muestra. ¿De acuerdo? Entonces, eh, una vez seleccionado ese módulo, pues se nos abriría esta ventana, ¿vale? Y eh, de nuevo aquí, toda la variable dentro de estudio, y aquí la variable que queremos eh, contrastar, ¿vale? Entonces, vamos. Hemos visto antes que el peso, si no recuerdo mal, que el, que el peso medio del paciente era 79 kilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a contrastar si eso real o no, no en la población, ¿vale? Entonces, eh, seleccionamos el peso del paciente, ¿vale? Y lo pasamos al que se tiende la eh, derecha, ¿vale? Y aquí, en valor de prueba, ¿vale? Eh, el valor que queramos contrastar, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si queremos ver si el peso medio de la población es 79 kilos o si es 78 o si es 75, ¿vale? Pues ese valor lo indicaríamos en valor de prueba, ¿vale? Eh, 76, por ejemplo, ¿vale? Y luego, en más dos opciones, ¿vale? eh, indic podemos indicar el, el nivel de confianza ¿vale? de los intervalos de confianza que, que nos va a aparecer a continuación. ¿vale? Por defecto, suele por defecto ser también el 95% de confianza. ¿vale? Entonces, si le damos a aceptar, ¿vale? eh, nos muestra dos eh, tablas. ¿vale? Una primera tabla es... Eh, un estudio descriptivo, ¿vale? Una vez más, la media, la dirección eh, típica, ¿vale? Y en la segunda tabla ya no aparece el, el contraste de el, el contraste de hipótesis, ¿vale? Para esta variable ¿vale? Entonces, bueno, aquí estamos diciendo, ¿vale? Que eh, el ser ¿vale? El variable que queramos contrastar es igual a 76, ¿vale? Y aquí abajo ya no realiza el, el contraste. Esta primera columna, el valor T, el estadístico de contraste, ¿vale? Nos está diciendo que es 3,38,7, ¿vale? Logro, los grados de libertad eh, nos está indicando que son 249, ¿vale? Eh, para esta prueba sería N-1, ¿vale? Y luego aquí, el SIG bilateral, tenemos el P-valor, ¿vale? Del contraste eh, a dos colas. Es decir, si aquí lo que estamos contrastando sería si el peso medio de los pacientes es igual a 76 frente a la alternativa de que es distinto a 76, ¿Vale? Eh, luego tenemos aquí la diferencia eh, de media, ¿de acuerdo? Y aquí es el intervalo de... de bueno, el de ciencia media sería el 79,57 y 40 menos el 76, ¿vale? Y aquí tenemos el intervalo de confianza, pero ojo, no es de la, de, la, de la media del peso del paciente, ¿vale? Sino que es de la diferencia, ¿vale? Ahora os digo cómo sacar el, el intervalo de confianza para el el peso del paciente, ¿vale? Para la media del peso del paciente. Entonces, bueno, en vista de los resultados, pues como el p-valor... 0,001 es más pequeño que el nivel de significación alfa 0,05, por lo tanto concluimos que el peso medio de los pacientes es distinto a 76, ¿vale? Eh, ahí también en el pdf que he mandado eh, aquí veis eh, en contraste de hipótesis, ¿vale? os indico en el caso de que se quiera, cómo tendré que actuar, ¿vale? Si queréis realizar un contraste a una cosa, ¿vale? Es decir, SPSS lo que muestra sería esto de aquí, ¿vale? Es decir, el peso medio del paciente es igual a 76 frente a la alternativa de que sea distinto a 76, ¿vale? Pero si queramos contrastar de que sea mayor o igual que 76 frente a la alternativa de que sea menos, que menor que 76, ¿vale? Pues habría que actuar en función de esta manera, ¿vale? Eh, si el valor del este tipo de contraste es positivo, pues habría que hacer p-valor entre dos, ¿vale? Y si es, es negativo el estético contraste, pues sería 1 menos la, el p-valor partido entre dos, ¿vale? Y hacer ya la, la, la correspondiente conclusión, ¿vale? Y luego, eh, como decía, si queremos sacar el intervalo de confianza para la media del peso, ¿vale? Esto no es el intervalo de confianza del peso, sino que es el intervalo de confianza para la diferencia, ¿Vale? Pues, para sacar el intervalo de confianza, habría que irnos al mismo módulo, pero que en lugar de poner eh, 76, habría que añadir un cero, ¿vale? Entonces, si, si ponemos aquí cero, le damos eh, a aceptar, ¿de acuerdo? El intervalo de confianza que nos aparece aquí ya es el intervalo de confianza para la media del peso del eh, paciente, ¿vale? Entonces, para hacer con esta hipótesis, habría que poner el valor de prueba igual a 76, ¿vale? Y para sacar el intervalo de confianza, habría que poner el valor de prueba es cero. ¿Vale? Y con eso ya terminamos la prueba de una eh, muestra. ¿Vale? Pasamos ahora al contraste de hipótesis para dos muestras eh, independientes. ¿Vale? Entonces, para ello habría que irse al módulo analizar, eh, comparar medias, prueba T para eh, muestras independientes. ¿Vale? Pinchamos ahí y se si nos abre este eh, cuadro que aparece aquí. ¿Vale? Eh, bien, entonces, eh, por ejemplo, ahora veamos, vamos, vamos a estudiar si el peso eh, medio del hombre es, es igual al peso medio de las eh, mujeres ¿vale? Entonces, nuestra variable principal es el peso, ¿vale? Y la pasamos al cajetín de la eh, derecha, ¿vale? Y aquí abajo, en variables de agrupación, metemos la variable que va a definir los distintos eh, grupos. ¿eh? En este caso, como es el sexo, pues pasamos el sexo aquí a variables de agrupación, ¿de acuerdo? Y veis que cuando pasáis... La variable es eso, aquí aparece dos signos de eh, interrogación, ¿vale? Eso es porque todavía no están definidos los grupos. Entonces, le pinchamos en el botón definir grupos y aparece este cuadro. Que tiene eh, dos módulos, ¿vale? Uso de valores especificados y puntos eh, de corto, ¿vale? El valor especificado es cuando tenemos una variable eh, cualitativa, ¿vale? Eh, con dos modalidades, ¿vale? En este caso, como eh, hombre y mujer, ¿vale? En este caso, pues el grupo 1. Eh, metemos el valor del primer grupo, ¿vale? Entonces, como el hombre lo hemos definido con el número 1, pues ponemos el número 1. Y luego en el grupo 2, como a las mujeres le hemos definido con el número 2, pues eh, el 2. Pero cuidado, si aquí, por ejemplo, al hombre le hemos señalado el número 5 y a las mujeres el número 6, ¿vale? Pues aquí hay que poner 5 y 6, ¿vale? Dependiendo cómo hayamos codificado a la variable sexo, ¿vale? Y luego aquí en punto de corte... Eh, por ejemplo, si queremos definir los grupos en función de una variable continua, por ejemplo, eh, la altura, ¿vale? Y queremos definir dos grupos. Eh, individuos que tengan una altura superior a 1,80 e individuos que tengan una altura inferior a 1,80. ¿vale? Pues aquí pondríamos punto de corte y aquí estableceríamos el 1,80. ¿vale? En, en caso de estar trabajando con una variable eh, continua. Entonces le damos continuar y en opciones... Lo mismo, ¿vale? Indicamos el, el nivel de confianza para el intervalo de confianza. Entonces, bueno, he definido esto, le damos a aceptar y nos muestra eh, dos tablas, ¿vale? Como siempre, la primera tabla sería el estudio descriptivo de la, del peso, ¿vale? En función del para los hombres y para las mujeres, ¿vale? Y abajo ya nos estaría realizando el contraste eh, de hipótesis, ¿vale? Entonces, vamos a, a pasar a ver cómo, o qué es lo que nos muestra, o qué es lo que representa cada columna de esta eh, etapa. Eh, en primer lugar, pues nos estamos eh, mostrando la prueba de igualdad de eh, varianzas, ¿vale? Eh, cuando estamos haciendo un contacto de hipótesis sí, para dos muestras eh, independientes, ¿vale? El primer paso es ver si las varianzas en estos dos grupos son iguales o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque si son iguales, aplicaríamos el test de la de Student para muestras independientes, pero si las varianzas son, dif son diferentes, habría que aplicar el test de Wells, ¿vale? No voy a entrar tampoco en mucho ya comentar eh, cuál es la diferencia en cada uno de ellos, ¿vale? Pero eh, eh, que tener en cuenta eso, ¿vale? Si las varianzas son iguales de los dos grupos, aplicaríamos el test de la de Student, y si son diferentes, pues aplicaríamos el test de Welsh. ¿vale? Por eso, en primer lugar, aquí nos está mostrando eh, la prueba de, de la igualdad de varianzas, ¿vale? Este sería el estadístico de contraste, ¿vale? Que sería eh, un, el, el contra, la f de anécdico, ¿vale? Y aquí el p-valor para eh, el test, ¿vale? Por lo tanto, eh, la hipótesis nula sería la igualdad de varianza frente a la alternativa de que las varianzas son eh, diferentes. Eh, para este contraste, ¿vale? El nivel de significación no es el alfa 0,05, ¿vale? Sino que se suele eh, aumentar a alfa 0,20, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, como... El p-valor es 0,50, ¿vale? Que es eh, mayor que alfa 0,20, ¿de acuerdo? Eh, no hay evidencia para rechazar eh, la hipótesis nula. Y, por lo tanto, concluimos que las varianzas eh, son iguales, ¿vale? Si concluimos que son iguales, ¿vale? Habría que fijarse en los valores de la primera fila a partir de, de aquí, ¿vale? En cambio, si concluimos que son diferentes, ¿vale? Habría que fijarse en los valores de la segunda fila, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Se si asumen varianzas iguales, pues estos valores de aquí, concluimos que son diferentes, pues nos fijamos en los valores de la segunda eh, fila, ¿vale? En este caso, como hemos concluido que las varianzas son iguales, pues nos fijaríamos en los valores de la primera eh, fila, ¿vale? Ahora, el valor de la T, pues sería el estadístico eh, de contraste para comparar eh, la igualdad de medias frente a la alternativa de que las medias son diferentes, ¿vale? En ambos grupos. Aquí sería el grado de libertad, ¿vale? Y aquí el P valor de dicho contraste. Luego, la diferencia de media, pues sería eh, eh, la diferencia de las dos medias eh, muestrales, ¿vale? En este caso, sería 78, 41, 30 menos 80, 56, 30, ¿vale? Y por último, tenemos aquí el intervalo de confianza para la diferencia eh, de media, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en el P valor, ¿vale? Es 0,31, ¿vale? que también es más grande que alfa, 0,05, ¿vale? Aquí ya volvemos a nuestro alfa habitual, 0,05, ¿vale? Y como eh, alfa eh, es más pequeño que nuestro p-valor, ¿de acuerdo? Pues concluimos que no hay evidencia eh, significativa para rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Y por lo tanto concluimos que la media, de, o que el peso medio eh, en hombre es igual al peso medio que en las mujeres, ¿de acuerdo? Y con esto ya terminaríamos el contraste, ¿vale? Lo mismo en el PDF que os he pasado también eh, os explico cómo habría que actuar en el caso de que se quiera contrastar eh, un contraste de hipótesis a una cola, ¿vale? Es decir, mayor o igual o menor igual frente a la alternativa de mayor estricto o menor estricto, ¿vale? De, dependiendo del caso que consideráis. Y con esto eh, terminaríamos eh, la prueba de hipótesis para eh, dos muestras independientes, ¿vale? Veamos ahora el caso de dos muestras eh, dependientes, ¿vale? Es decir, eh, para ello habría que irse a analizar, comparar medias y pincharíamos prueba T para muestras relacionadas. ¿De acuerdo? Y una vez que seleccionáis ese módulo, se abre este cuadro, ¿vale? Voy a ampliarlo para que se vea bien. Y en este caso, pues las dos variables que tenemos eh, para. Eh, trabajar con este test, pues son el nivel de presión sistólica antes de la operación y nivel de presión sistólica después de la operación, ¿vale? Es decir, porque medimos al mismo individuo la misma información dos veces, ¿vale? Una vez, primero, antes de la operación, medimos el nivel de presión y después eh, de la operación vemos otra vez cuál es el nivel de presión eh, sistólica, eh, sistólica, ¿vale? Entonces queremos ver si la presión antes de la operación es lo mismo que la presión eh, después de la operación, ¿vale? Entonces es un caso de eh, un, un problema de muestra eh, apareada o relacionada, ¿vale? Entonces, eh, pasamos aquí el nivel de visión histórica ante la operación, ¿vale? Y vemos que automáticamente aparece en la primera columna, ¿vale? Variable 1. Y eh, repetimos el proceso para la segunda variable, en este caso después de la operación, ¿vale? Y se queda englobada en esta, en esta columna, ¿vale? En opciones lo mismo que antes, ¿vale? Indica el nivel de confianza. Y estos botones de aquí, eh, este botón sería para intercambiar el orden de estas dos variables. Y eh, estos dos botones de aquí sería por pues, si queremos meter otros para aquí, ¿vale? Nos indica el orden en el que va a realizar ese PSS eh, los contrastes, ¿vale? No obstante, mi consejo es que lo hagáis de una en una, ¿vale? Para que no liáis y no haya problemas y no se pisen resultados ni nada, ¿vale? Entonces, hacéis un estudio, ¿vale? En un par y luego repetís haciendo otro par, ¿vale? Pero siempre de uno en uno. Ese es mi consejo. Entonces, le damos a aceptar, ¿vale? Y nos muestra ahí, eh, de nuevo, el estudio descriptivo, ¿vale? De cada una de las variables, ¿vale? Antes de la operación y después de la operación no indica el coeficiente de correlación de, de estas dos variables, ¿vale? Y, no, y aquí finalmente, ya, de nuevo, no hace eh, el test, ¿vale? Eh, aquí donde aparece media sería la media de la diferencia, ¿vale? Es decir, sería la, cuando se, se resuelve este problema a mano, ¿vale? Eh, normalmente lo que se suele hacer es coger el primer individuo, ¿vale? Y se le resta la, la primera observación de la primera variable menos el valor de la... De la segunda variable, ¿vale? Entonces, al final nos estamos creando una nueva eh, variable que sería la diferencia de los valores, eh, la diferencia de esos dos valores, ¿de acuerdo? Y al final tendríamos pues, otra variable que sería la diferencia de nuestros 250 individuos, ¿vale? Pues la, la diferencia, pues la media sería 4,07512, eh, eh, ¿vale? Y esta sería la, la división eh, típica de la eh, diferencia, ¿vale? Aquí tenemos el intervalo de confianza de la media, ¿vale? Y aquí tendríamos nuestro, eh, los, no, los resultados de, de nuestro test. De nuevo, aquí tendríamos nuestro eh, el resultado de nuestro objetivo de contraste, el grado de libertad y el p-valor, ¿vale? Entonces, una vez más, como nuestro p-valor es 0,11, ¿vale? En este caso es eh, mayor que nuestro al alfa habitual. Alfa 0,05, ¿vale? Pues no hay evidencia significativa para rechazar eh, la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Y concluimos entonces que el nivel de presión sistólica medio antes de la operación es igual al nivel de presión me eh, sistólico medio después de la eh, operación, ¿vale? Y con esto, pues bueno, ya tendríamos eh, englobado, o pues ya habríamos recorrido los tres tipos de contrastes que se nos puede plantear, ¿no? Así. Eh, Test de una muestra, test contraste eh, contra de hipótesis para dos muestras independientes y contra de hipótesis para dos muestras eh, apareadas, ¿vale? La semana que viene en el curso de nova veremos el caso de eh, contrastar, ¿vale? Cuando tenemos más de dos grupos, ¿vale? Que eso sería mediante una nova, ¿vale? Entonces, eso no lo explico hoy para dejarlo para la semana eh, que viene. Lo importante es que todos estos eh, contrastes ¿vale? Eh, son suponiendo normalidad de las variables eh, aleatorias. ¿vale? En caso de que no siga la normalidad, pues habría que realizar un contraste eh, no paramétrico. Entonces, antes de realizar todos estos contrastes, ¿vale? habría que comprobar si la variable sigue o no normalidad. Para ello, habría que irse al módulo a analizar estadísticos descriptivos y explorar, ¿vale? Repito que esto sería para comprobar si la variable sigue o no normalidad, porque todo lo contrastes que yo he explicado hasta ahora eh, es suponiendo la normalidad, ¿vale? Pero hay que contrastarla. Eh, entonces, habría que analizar estadísticos eh, analiza descriptivos y explorar, ¿vale? Entonces, como hemos estado trabajando eh, con el peso, ¿vale? Pues vamos a ver si el peso sigue una distribución normal o no, ¿vale? Entonces, Pasamos el peso al cajetín de lista de dependientes, ¿vale? Y aquí en lista de factores, introduciríamos una variable que nos, nos define los distintos eh, grupos, ¿vale? Por ejemplo, para el caso del, del problema de toda esta hipótesis de dos muestras independientes, habíamos metido el peso en función del sexo, ¿vale? Pues entonces aquí meteríamos el sexo, ¿vale? Ahora lo, ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver solo el peso del paciente, a ver si sigue o no normalidad, ¿vale? Sin distinguir por grupo. Entonces, para ello, habría que pinchar en estadísticos eh, bueno, esto lo podemos hacer por defectos Y en opciones No, perdón, en gráfico Pinchando en el botón gráfico, ¿vale? Eh, si, si queremos, quitamos las opciones de Que no muestre el, el gráfico De detalle de hojas y histograma En diagrama de caja decimos que no nos muestre Pero hay que pinchar aquí en gráficos de normalidad eh, Comprueba, ¿vale? Le damos continuar Y le damos aceptar, ¿vale? Entonces aquí eh, Nos muestra una serie de tablas y de gráfico, ¿vale? Que nos sirve para ver si o no se cumple la normalidad, ¿vale? Pero eh, los gráficos nos pueden dar una idea de si, si se cumple o no la normalidad, pero el, lo que es realmente fiable sería el, el test, ¿vale? Entonces, habría que fijarse en el test de Shapiro-Will, ¿vale? Que es un test específico para estudiar eh, la normalidad, ¿vale? El de Colmogoro, el mismo, es más general. Entonces, fijándonos en el test de Shapiro-Will, vemos que el test de contraste es 0,965%, Uh, los grados de libertad son 250 y el p-valor es 0, eh, ¿vale? En este caso, igual que en, el, que en el contraste de igualdad de varianza, el nivel que se suele de el nivel de significación que se suele coger es 0,15 o 0,20, ¿vale? En todo caso, como el p-valor es prácticamente nulo, ¿vale? Eh, es más pequeño que el nivel de significación eh, cogido y, por lo tanto, eh, rechazaríamos la hipótesis nula y concluiríamos que el peso del paciente no sigue en normalidad. Por lo tanto como el procedimiento que hemos hecho anteriormente del de, de una... el test de la t Student, ¿vale? No se podría realizar, ¿vale? Porque eso es suponiendo normalidad. Veamos ahora cómo se haría eh, comprobando la normalidad, pero en función del sexo, ¿vale? Pues meteríamos el sexo en la lista de factores, ¿vale? Le daríamos a aceptar y vemos que en esta tabla de Shapiro-Will, ¿vale? Ya lo distingue entre hombres y mujeres, ¿Vale? En ambos casos el p-valor también es muy pequeño y por lo tanto no se puede decir que el peso de pacientes eh, perdón, el, el peso en hombres siga distribución normal y el peso de las mujeres sigue tampoco distribución eh, normal, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para hacer el contrato de hipótesis de dos muestras eh, independientes, no podríamos hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Porque no se cumple el supuesto de normalidad y habría que analizar eh, pruebas no paramétricas, ¿vale? En este caso, se sí habría que aplicar el T de Wilkerson para muestras independientes o el T de Wilkerson para muestras apareadas, ¿vale? En caso de que la presión sistólica tampoco siguiera la distribución eh, normal, ¿vale? ¿Dónde están las pruebas no paramétricas? Pues se encuentra en el módulo Analizar, eh, Pruebas no paramétricas, ¿vale? Cuadro de diálogo antiguo, ¿vale? Y aquí ya seleccionaríamos dos muestras independientes o dos muestras relacionadas, ¿de acuerdo? Dependiendo de si estamos trabajando con muestras independientes o muestras relacionadas. En ambos casos, ¿vale? Las ventanas que se muestran eh, son muy parecidas, ¿vale? Eh, a los que hemos visto anteriormente en el caso de... En el supuesto de normalidad, ¿vale? Por ejemplo, en, la, en dos muestras independientes, ¿vale? Podemos meter la variable de peso, ¿vale? Y en el acceso del paciente, el sexo lo metemos la variable de agrupación, ¿vale? Definimos los grupos, como hemos hecho anteriormente. Eh, definimos el, el, el tipo de prueba, ¿vale? Nuevamente, la U de Mann Whitney, ¿vale? Que corresponde parecida al test de Wilcoxon, ¿vale? Y nos sacaría una tabla muy parecida a la que hemos comentado eh, anteriormente, ¿vale? Por falta de tiempo, no me va a dar tiempo a comentarla, pero bueno, ya os digo que es, los resultados son muy parecidos, ¿vale? La, incluso el, el, la forma de la tabla es muy parecida y no tenéis que tener excesivos problemas. Y bueno, y con esto ya terminamos el tema de eh, contrastes de hipótesis, ¿vale? Hemos visto contrastes de hipótesis para una prueba... Y, eh, para, perdón, para una muestra y con tipo de hipótesis para dos muestras independientes y para dos muestras eh, aparadas. ¿vale? Y hemos visto cómo estudiar la normalidad, ¿vale? Si cumple normalidad, pues aplicaríamos eh, pruebas paramétricas. Y si no se cumple supuesto de normalidad, pruebas no eh, paramétricas. Y ya finalmente, eh, el último que vamos a ver va a ver, va a ser cómo mostrar eh, tablas de contingencia, ¿vale? Eh, tabla de doble entrada, para que no entendamos, y eh, ver si, eh, si hay relación entre las dos variables involucradas en la tabla de eh, contingencia, ¿vale? Entonces, para ello, habría que irse al módulo a Analizar, Estadísticas Descriptivas y Tablas Cruzadas, ¿vale? Dependiendo de la versión, puede ser que aparezca aquí tabla de contingencia, ¿vale? Entonces, metemos la tabla cruzada, ¿vale? Y vamos a ver primero eh, el caso general ¿vale? de tabla eh, R por C. Luego veremos el caso de tablas 2 por 2 Bien. Entonces, bueno, eh, esto es para, para variables eh, cualitativas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a meter en la clasificación del, del IMC según de la OMS eh, por columna, ¿vale? Y si hacen o no actividad física eh, por fila, ¿vale? Luego, eh, si pinchamos estadístico, ¿vale? Pues nos permite... Eh, bueno, hay distintas opciones, ¿vale? Eh, aquí, si pinchamos un chi cuadrado, nos va a hacer eh, el contraste de si hay asociación o no entre eh, la, la variable de actividad física y la clasificación del IMC, ¿vale? Y luego veremos el, el, el botón de riesgo, ¿vale? Que nos, que nos muestra eh, medida de asociación para tablas 2x2, ¿vale? Y el test de magnima sería para cuando estamos trabajando con eh, Berenle que indica eh, proporciones, ¿vale? Entonces, aquí le damos continuar. Y luego en casillas, pues, eh, podemos eh, indicar, ¿vale? Que no, además de que nos muestra lo, la frecuencia eh, observada, también nos no muestra la frecuencia esperada, ¿vale? Y nos indique el porcentaje o por fila, por columna total, ¿vale? Por ejemplo, voy a seleccionar por fila. Le damos continuar, ¿vale? Y ya, eh, bueno, esto ya es el formato, no es importante, damos a aceptar y nos muestra ahí la tabla de contingencia, ¿de acuerdo? En, aquí en primer lugar y luego al final nos no muestra la tabla, el estadístico de, o el test del archivo cuadrado para ver si hay, hay asociación o no entre las dos variables eh, involucradas. Entonces, bueno, aquí vemos que nos muestra eh, bueno, la actividad física, ¿vale? Si no... Y luego la clasificación de la IMC según una OMS. Bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, eh, y luego a su vez, ¿vale? En cada modalidad por fila, aquí el recuento indicaría, indicaría la frecuencia eh, observada, es decir, la frecuencia esperada, y aquí el porcentaje eh, por fila, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos está diciendo que hay 21 individuos, ¿vale? Que hace actividad física y que tiene eh, bajo peso, ¿vale? Y que representa el 19,6%... Eh, de los individuos que hacen actividad física, ¿vale? De 20%, aproximadamente. Y, bueno, tampoco tiene mucha documentación, comentación, ¿vale? Muchos más comentarios esta tabla, ¿vale? Al final muestra el porcentaje total, ¿vale? El, perdón, el, la, el número total de casos, ¿vale? Tanto por fila como por columna. Y, a continuación, pasamos a estudiar la prueba de chi ¿vale? ¿Vale? Eh, la prueba eh, de Chico Arado lo que nos está diciendo es si eh, la hipótesis nula sería si hay, no hay asociación entre la actividad física y la clasificación de la IMC ¿vale? Frente a la alternativa de que sí hay asociación, ¿vale? Eh, bueno, aquí tenéis el valor de este tipo de contraste, eh, aquí tenéis el valor de libertad y aquí el p valor ¿vale? Este contraste, ¿vale?, eh, requiere de unas condiciones, ¿vale?, que es lo que aparece eh, aquí abajo, Dice ¿vale? que el 0%, el, hay, no hay ninguna casilla, ¿vale?, es, que representa el 0% que ha superado un recuento menor que 5, ¿vale? Entonces, en este caso, como todas las todas las casillas eh, en recuento esperado son mayores que 5, ¿vale?, se cumple las condiciones de validez de, de este test, ¿vale?, y se podría aplicar. Entonces, en consecuencia, como el p-valor eh, es 0,61, ¿vale?, que es mayor que el nivel de significación alfa es eh, 0,05, por lo tanto, concluimos que no hay asociación entre eh, hacer actividad física y la clasificación del IMC según la OMS, ¿vale? No hay asociación entre estas eh, variables, ¿vale? Y eso para tabla eh, R por C, ¿vale? Tablas generales, ¿vale? Veamos ahora el caso de tabla 2 por 2, ¿vale? Vamos a... Sería... Lo mismo, ¿vale? En el mismo apartado, ¿vale? Ahora metemos, en vez de, metemos otra, otra variable que sea también de una variable dicotómica, ¿vale? Como es el caso de si es el diabético o no el paciente, ¿vale? Recordamos que era si no. Y ahora sería también eh, conveniente, aquí en estadísticos, eh, que nos muestre eh, las medidas de eh, asociación, ¿vale? El coeficiente de ventaja el riesgo relativo para eh, talas dos por dos, ¿vale? Le damos a continuar y en castilla ahora pues podemos quitar si queréis el porcentaje de fila, el, el la frecuencia esperada, ¿vale? Ya cada uno a su gusto. Le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y ahí ya nos muestra, pues, eh, la tabla de contingencia, ¿vale? Estoy diciendo que hay 56 personas que hacen actividad física y que son diabéticos, ¿vale? Y en cambio, por ejemplo, hay 51 personas que hacen actividad física y que no son eh, diabéticos, ¿vale? Eh, aquí nos prueba, aquí nos muestra el test de la cuadrado, ¿vale? Eh, ahora, en este caso, para la tabla 2x2, nos está eh, mostrando también la prueba exacta de ficha, ¿vale? Este test no requiere de condiciones, entonces, por lo tanto, sería recomendable eh, utilizarlo, ¿vale? Entonces, porque no requiere eh, que verifiquemos las condiciones de validez de, del test, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cómo? El p-valor es 1, ¿vale? Es mayor que el nivel de significación alfa 0,05. Está indicando de que no hay asociación entre hacer actividad eh, física, ¿vale? Y si es diabético o, o no, ¿vale? No hay asociación. Y luego, por último, eh, aquí nos muestra una tabla, ¿vale? Que nos no indica el valor del coeficiente eh, de ventaja, ¿vale? Y el riego eh, relativo, ¿vale? Junto con su intervalo de eh, confianza, ¿vale? Veis que en ambas medidas, el 1 eh, está incluido en el intervalo, ¿vale? Que eso es un indicador de que eh, no hay asociación entre eh, las variables, ¿vale? Entonces, la conclusión tiene que ser eh, congruente con lo que hemos eh, obtenido con el test eh, del valor, ¿vale? Y nada, eso... Eh, todo, ¿vale? Mm, al final me bueno, sobra un par de minutillos, ¿vale? Pero bueno, lo podemos eh, dedicar a, a resolver preguntas, ¿vale? He ido muy rápido, pero es que si no no me daba tiempo a explicar todo lo que quería mostrarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, dejo de mostrar eh, mi pantalla, ¿vale? Y pasamos al turno de, de preguntas, ¿vale? Entonces voy a activar la cámara y ya si queréis podéis formularme la pregunta que que queráis bueno, que... Cristian ¿el grado de libertad qué significa? ¿perdón? ¿el grado de libertad qué significa? sí, bueno, a ver el grado de libertad es un concepto un poco eh, teórico, vale, entonces eh, bueno, a ver, eh, de grosso modo el número de individuos que toman palabras libremente, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué significa eso, ¿vale? Así a grosso modo, eh, imagina que eh, queremos estudiar, ¿vale? Si el peso, ¿vale? Es 75 kilos, ¿vale? Como hemos dicho antes, ¿vale? Y tenemos una muestra de eh, cinco individuos, ¿vale? Entonces, eh, el primer individuo... O mejor, más sencillo, para hacer la cuenta más sencillo. Imaginaros que estamos midiendo el número de hermanos, ¿vale? Y queremos ver si el número medio de hermanos de la población son de dos, ¿vale? Y tenemos a dos individuos. Si el primer individuo tiene cuatro hermanos, ¿vale? Forzosamente para que la, en, en, el número de hermanos medio sea de dos, ¿vale? Si el primero tiene cuatro, el segundo tiene que ser cero, ¿vale? Entonces, ese segundo individuo no, no toma libremente el valor, sino que... Viene condicionado por el valor que toma el primer individuo, ¿vale? Entonces, en este caso, el grado de libertad de ese tercer sería uno, ¿no? Porque el primer individuo toma el valor eh, libremente, pero el segundo no, ¿vale? Más o menos sería eso la, la explicación de lo que es el grado de libertad, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Cristian. Nada, Vale, eh, aquí dice Mario, dice, para todas las variables en cuanto a la hipótesis es la misma condición 0 No, a ver, los contratos de hipótesis eh, ¿vale? para, eh, se hacen en función del p-valor y del nivel de significación, ¿vale? El nivel de significación eh, habitual, ¿vale? En estadística es el alfa 0,05, ¿vale? Al eh, 5%. Lo que pasa es que hay algunos test, eh, como por ejemplo el test del Leven, para, para, para comprobar la igualdad de varianza o para, para estudiar la, la normalidad, ¿de acuerdo? Donde se suele eh, aumentar el nivel de significación a 0,15 o 0,20, ¿vale? Pero para el contraste de media o para el, el estudio de la regresión o para la medida de asociación en tabla de 2x2 o r por c ¿de acuerdo? El nivel de significación es al 5%, ¿vale? El 0,05. Eh, mi pregunta es... Eh, ¿Sí, puede hacer? sí, se puede hacer análisis de competencias principales con SPSS, si ¿Sí tiene un módulo que lo hace. Eh, el, tercer, bueno, el tercer curso, eh, la semana que viene lo que voy a hacer es un curso de ANOVA, ¿vale? Eh, en, en la ANOVA al final lo que hace es comparar, eh, es una, una comparación de medias, pero cuando tenemos, por ejemplo, más de dos, de, más de dos grupos, ¿vale? Eh, hoy hemos visto en la comparación de medias cuando teníamos dos grupos, ¿vale? Eh, hombre y mujer. Pero imagina que queremos comparar el peso medio, ¿vale?, de los niños de instituto, ¿vale? Es decir, de primero, segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos cuatro grupos y ahí sería una nueva, ¿vale? Pues eso es lo que voy a explicar la semana que viene, cómo resolver ese tipo de cuestiones. Eh... A ver, bueno, haciendo ahí el chi cuadrado para ver bueno, la el, el estudio que hemos hecho eh, si sí, el chi es una prueba que se hace para tabla de contingencia vale para ver si hay, hay independencia o no entre la variable vale o sea asociación vale se suele utilizar para test de homogeneidad y test de independencia eh, puede, ser, puede hacerse proyecciones con spss no entiendo a lo que te refieres con proyecciones Tatiana Bueno, SPSS, SPSS tiene un módulo, ¿vale? Que hace técnicas multivariantes, ¿vale? Hace, así, correspondencia simple, análisis de componentes principales, análisis factorial. Eh, luego, el otro día también me, me preguntó un compañero que si se podía hacer, trabajar con datos de panel. Ahí eso también, como un, una, una especie de, de, de programa, ¿vale? Que creo que era, mira que lo mire. Vamos, eh, SPSS, ¿vale? Que también trabaja con datos de panel. Eh, bueno es, también ya es cuestión de también de mira si un tutorial algo más profundo de por, por la red que es lo que explica por eso no pues en, así competencias principales eh, en, así correspondencia en, así factorial así de crudo también hace de acuerdo mm, a ver por aquí así, más preguntas Eh, para aplicar eh, el test paramétrico, parámetro es suficiente? comprobar Shapiro-Wilch también es necesario. Sí, no, eh, sí, sí para hipótesis, eh, el la hipótesis el test de la t de student, o el test de la de, de, de, perdón, el test de la student, o el test de Wells, vale, está basado en si las variables siguen o no normalidad. Si no siguieran, pues habría que aplicar un test no paramétrico, vale, el test de Wilcoxon. Eh, o el de human Whitney ¿vale? Eh, pero sí, como se, se realizaría el test de Shapiro-Win eh, previamente, ¿vale? Para ver si sigue una no normalidad. Y eh, posteriormente, pues, se, se realiza un test paramétrico o un test no eh, paramétrico. Pero no hace falta comprobar la, la mujeridad. Eh, se me, se me solapan los, los mensajes y a lo mejor puedo dejar que se me... Si sí, es necesario realizar la prueba de normalidad para ver para eso, ¿no? Para aplicar el de estudio o el test de, de Wilkerson. Eh, ¿Sería bueno un webinar sobre análisis multilaterales después de la NOVA. Bueno, sí, bueno, yo la semana que viene ya mmm, daré, bueno, cuando, cuando habla de multilaterales supongo que te refiere a MANOVA. Mmm, daré unas pequeñas indicaciones de cómo resolver eh, también el problema de MANOVA eh, con R y con SPSS. Eh, es que se me está yendo, es que son muchos mensajes y con el, con el ratón, tampoco el mejor ratón del, del teclado de, del portátil, se me, se me van los mensajes. Eh, ¿Nos puede indicar cómo reemplazar valores eh, perdidos? ¿Y cuál es el método más adecuado? Bueno, eh, eso hay una, una teoría bastante densa en temas de imputación de datos, en temas de cuestionarios. Eh, yo no soy experto en ese, en ese tema, habrá eh, si no que preguntarle a otro compañero. Pero, bueno, normalmente el, el método más habitual es pues, poner la media, ¿no? Así, si estamos trabajando con el peso del de, de individuo ¿no? ¿Vale? y no conocemos el peso de un individuo en concreto, pues la forma más sencilla sería eh, imputarlo con la media, ¿de acuerdo? Se calcula la media y se le pondría ese valor a ese individuo. Eh, ¿Podría dar un curso sobre regresión logística en SPSS? Bueno, a ver, es que eh, estoy metido en muchas cosas y tampoco... Hay, si hay a meterme en mucha, en muchas cosas. Eh, lo, ¿Por qué es diferente el nivel de significación? U, bueno, eso ahí porque... Bueno, el, la prueba de normalidad porque no es un test paramétrico, ¿vale? entonces se suele cambiar el nivel de significación, ¿vale? No obstante, mucha gente, incluso para la prueba de leven o para la prueba de normalidad, utiliza el nivel de significación alfa 0,05, 0, ¿vale? No lo cambian. Lo recomendable... Eh, sería aumentarlo, vale, pero no hay mucha gente. De hecho, es muy habitual encontrarse gente que hace el t de leven o el t de normalidad 0,05. ¿Para realizar una Anova, nuestro estudio debe ser paramétrico. Bueno, lo mismo que en el caso de muestras, para dos muestras, vale. Eh, hay Anova eh, paramétrico y Anova no paramétrico. Vale, en Anova no paramétrico sería el test de Kruskal Wallis para muestras independientes y el test de Friedman para eh, para muestras eh, parada, ¿vale? Eso lo veremos también la semana que viene en, en el curso de SPSS. Eh, ¿Por qué dice que la pacientes no sigue un peso normal? No, bueno, no, no sigue la distribución normal, ¿vale? Eso porque en el teletrapilowheel, ¿vale? El p-valor era prácticamente nulo y por eso concluimos que lo, los pesos, el peso de, de los individuos no sigue la distribución normal. A ver, si por ahí. Bueno, mmm, no sé si habrá más, más preguntas. Para realizar eh, ANOVA es necesario, sí, es necesario que la verdadera sea normal porque es uno de los supuestos del modelo. No obstante, me estoy haciendo muchas preguntas del modelo ANOVA, pero eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿vale? Tranquilamente, veremos todos los supuestos. Eh, si también se tiene un presupuesto de la homocidasticidad, ¿vale? Entonces, eso eh, lo veremos la semana que viene más tranquilo, ¿vale? Eh, yo uso el... De, bueno, el, el de conmogoro... Eh, el no ¿vale? Es un test general, ¿vale? Es un... el test de shapiro WI es eh, concreto para eh, el test de normalidad, ¿vale? Por ejemplo, el MIN no podemos ver si una variable sigue de distribución exponencial, poisson, etcétera, ¿vale? El test de shapiro WI es eh, concreto para la normalidad, por eso se suele utilizar ese. Eh, ¿Se puede usar gráficos dinámicos? Mm, creo que no. Creo que no, pero no suele decirte 100% se me ha ido a ver a ver si me ha ido el echaba un segundo a ver si consigo a ver ahí está, otra vez a ver eh, a ver si por aquí Ya te puedo. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Ah, bueno, ¿qué es eso de recuento esperado? Bueno, eso el recuento esperado es eh, la frecuencia eh, eh, esperada que se, que se espera que se tenga en, es, en esa celda, ¿vale? Eh, por por los valores que se, que se toma en, la, en el resto de la salda, pues el valor que se espera que se tenga en esa celda. Pero bueno, es, es, es, sobre todo esto se utiliza para contrastar también la... La, la condición del modelo, ¿vale? Del test de, de, de, de chi cuadrado, perdón. Es decir, para contrastar las condiciones que se tiene que verificar antes de aplicar el test de, de, de la chi cuadrado, pues se suele utilizar el recuento esperado. El Shapiro will para muestras de, de menos 50? Sí, el chapiro will wheel, wheel se puede utilizar para cualquier tamaño de muestra. Bueno, pues entonces ya, Dani, creo que no. Sí, yo creo que ya lo tiene tienes autocontrolado, ¿no? que, hemos, que, hemos, que has terminado. Oye, sí, muchísimas si no gracias. Si duda, por, por el grupo de siempre... Sí, sí, muchísimas gracias porque te explica te explica muy bien, va a ser un, un gran profesor. Tenemos gracias, gracias. gracias cantidad, con, con gente como tú. Tenemos mucha cantidad. La verdad Muchas que, gracias, que Dani. En ti, la realidad es positiva y se ve que te estás currando mucho la, los, los cursos, lo que te agradeces que, que, que, que los tomas de manera tan, tan profesional, de verdad, Cristian. De, de, muchas ya. gracias Dani, a ver si seguimos. Un bueno, <risa> gracias seguimos que... anima... Eso, todos los comentarios son buenos, ¿no? Porque luego te anima a seguir. Bueno, bueno, pero se ve que, que tiene madera de, de profesor por lo joven que eres y, y te explica bastante bien. Bastante. Oye, muchísimas gracias. Entonces te esperamos, te esperamos el próximo el próximo viernes. Dale caña. Muchas gracias, Dani. No nos Muchas gracias Dani. A cuidarse, a seguir conmigo. Hasta luego, Un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias Cristian. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vosotros.